Eh, ...por determinados lugares donde está el alimento... ...donde encuentran refugio y donde se pueden reproducir... Uh -huh. ...pero es muy buen lugar, muy buen lugar... ...y es, muy, es bastante visitado en los últimos uh -huh. tiempos... ...y eh, ese listado que vos me mostrabas justamente viene... ...de una actividad que se organiza en conjunto... ...entre el Club de Observadores de Aves... ...la eh, Secretaría de Turismo de la MUNI... ...de la Municipalidad de Posadas... ...y la Entidad Binacional Yacyretá...